Los sueños son desajustes, de tu mente que se resiste a entender la realidad, pues los sueños son verdad. Yo sabía lo que a ella le daba, todo aquello que sentía era cierto, si un sueño queda al descubierto Es que ese sueño es cierto Y existe Nunca podría entender ese sueño Si no tuviera certeza que era cierto Que al salir entraba y al entrar salía Y que el sueño acababa ...en esta melodía. Los sueños son desajustes... ...de tu mente que se resiste... ...a entender la realidad... ...que los sueños son... ...verdad... ...y creo que llegan del cielo... Esos sueños azules de terciopelo, que te hacen vibrar y creer en la vida, que consiguen que ganes cada partida. Soñé un día con una princesa, bella, dulce y llena de belleza,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 Y repito, los sueños son desajustes, de tu mente que se resiste a entender la realidad, que los sueños son verdad.